y hoy ya es 17 de mayo y les saludamos con mucho gusto con mucho afecto y mire que van a estar bien interesantes los siguientes mensajes eh, como dice mi esposa siempre en la introducción algo bueno tiene que pasar y está pasando y va a ver usted lo que son los siguientes videos veanlos escúchenlos porque van a estar tremendos así que se los recomendamos de verdad con mucho amor y con mucho placer y hoy mayo 17 en mi devocional diario vamos a estar tomando el tema permanecer en mi amor eso es lo que eh, vamos a estar viendo y vamos a estar en Juan capítulo 15 del 1 al 10 en la Reina Valera de 1960 Fíjese el tema y vean los que siguen por favor, se los recomiendo van a estar buenísimos la verdad, un poquito largos van a estar de seguro porque hay mensaje, pero es un devocional que debes de aprovechar y que debes de compartir. Dice en el 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí nos está dando una comparación de la vida, o sea, de la de planta de la, de la parra, de, la, de las uvas, ¿verdad? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, cada rama que no lleva fruto lo quitará, cada rama cada, que no lleva fruto, dice, lo quitará todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es lo que pasa cuando se está en los plantillos, se quitan las ramas secas, las ramas que, que no están produciendo, para que no le quiten la savia a las otras ramas que sí están dando pro, eh, producto, que sí están dando cosecha. Y aquí el Señor nos está dando una gran lección para ti, para mí, y para todo mundo. Dice ahí en el verso 3. Ya usted voy a parafrasear por. Dice, ya ustedes ya están limpios ¿Cómo? Sí, por la palabra que nos ha hablado Y aquí, al darnos en la palabra, al darnos la Biblia Al ponerla de esta manera A través de lo que escribieron los discípulos Y todos los que escribieron las Sagradas Escrituras Nos está hablando la palabra Por eso dice en el 4 Permanece en mí Y es como diciéndonos Para que yo pueda permanecer en ustedes Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo o sea, la rama no puede llevar el fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, o sea, en el tronco, en la, en la, que van a, a las raíces y todo eso, que es donde se extrae la savia y todo lo demás. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Cuando está poniendo aquí o una planta como la, la, la vid, que tiene que estar bien puesta en la tierra, para que de allí extraiga todos los nutrientes, para que se vaya por cada rama que tiene, para que puedan dar fruto pero pues las ramas que no dan fruto son cortadas, porque no, no se quiere, el buen agricultor no quiere que las ramas que no están produciendo estén allí porque están nada más comiendo dioquis, dicho así de esa manera. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, el Señor es la vid, o sea, Él es la, la planta en sí, pero nosotros somos las ramas, tú y yo y todos los que estemos en el Señor. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto o sea, si no llevamos fruto es porque estamos mal, ¿de acuerdo? porque separados de mí nada pueden hacer o sea, no podemos, ser, no podemos tener los frutos espirituales si no estamos conectados con el Señor, eso es obvio ¿verdad? el que en mí no permanece fíjate nada más lo que dice el verso 6 será echado fuera como pámpano o sea, como rama, como rama seca y se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Entonces quiere decir que si hay un fuego eterno después para aquellos que no quisieron estar en el Señor. Eso no es culpa de Dios, no es culpa de, de Jesús, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de nosotros. Si nosotros no aceptamos, no recibimos porque ya está escrito y si no lo aceptamos, entonces el problema ya es nuestro por no querer escuchar la voz de Dios. Pero dice el verso 7, pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en, en nosotros, entonces sí, pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Qué gran promesa, vale la pena entonces estar en el Señor. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere, sí, Dios quiere, Jesús quiere, el Espíritu Santo quiere que tú también te conviertas en un discípulo, en un discípulo. No quiere que nada más estés escuchando, quiere que también actúes, que tú también compartas, que tú también hables, que tú también testifiques de lo que Dios está haciendo en tu vida. No quiere que seas una rama ahí seca, sino que tú también estés produciendo fruto. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo está el mundo, mira la maldad que hay. Dios necesita gentes como tú y como yo para que otras gentes se conviertan, para que cambie la situación de nuestras ciudades, de nuestros países... ...para que la situación cambie en el mundo... ...tú y yo vamos a ser los instrumentos que Dios quiere utilizar... ...verso 9... ...como el Padre me ha amado... ...así también yo he amado... ...permanecer en mi amor... O sea, ...el Señor quiere que permanezcamos en su amor... ...vamos a amarnos los unos a los otros... ...vamos a permanecer en el amor... ...te invito... ...únete... sé del equipo... ...si guardas mis mandamientos... ...permanecer en mi amor... ...así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre... ...y permanezco en su amor... Cuando el amor está por sobre todas las cosas, vamos a tener mejores familias, mejores matrimonios, mejores ciudadanos, mejores presidentes, mejores gobernantes, todos los que estén dentro de, del área de la política, si conocen de Dios y pueden amar a sus semejantes, vamos a tener mejores países, vamos a tener un mejor mundo y vamos a vivir más plenamente en el Señor. Pero hay aquellos que no quieren ser porque van a ser lanzados al lago de fuego. Pero eso va a ser el problema de ellos. Oremos, Padre, le adoramos y le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, y que este mensaje pueda llegar a muchísima gente, aún incluso a gobernantes, o a quienes que saben en la política, y a quienes que quieren estar en la eminencia, y que se enseñen a amar, y que se enseñen a dar, y que le respeten a usted, y que le amen a usted, y que ellos también puedan ser servidores suyos, y que ellos también puedan convertirse en, en nuevos discípulos, para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, mi amada, bendiciones, mi amado, y conviértete en una buena o en un buen discípulo del Señor. Bendiciones.